Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección trabajando con la novela segunda novela que trabajamos con Martín Guarini ¿eh? una novela realmente maravillosa bien pero bien de zombies zombies, mal le entregan a alguien una pistola ¿Mm? sabes cómo se usa? dijo Pato acá tenemos al personaje lo que haré un primerillo es esto, miren sí, sí. listo no, es así, ojo Marto se ríe, pero es así. Por eso nosotros tenemos ya un programa en donde hablamos del tema del sí o no. Eh, Marto le hace contestar al personaje que sí, efectivamente, pero miren cómo lo hizo. Lenny la agarró, revisó el cargador, la corredera y los seguros, con su índice de derecho en el guardamonte, hizo girar la pistola varias veces y después la empuñó con un gesto de cowboy. Su raído sobre todo marrón, ayudaba a esa fantasía. Es excelente. ¿eh? Así que bueno... Tengan en cuenta esto, una pavada la naranja de hoy, ¿eh? pero muy significativa. Yo puedo decir, este.. Che, es, ¿realmente es, es sordo fulano de tal? ¿O se hace o el sordo? Mira, es más sordo que una, que una campana quebrada en un campanario de ruido. ¿Ok? No sé, digo cualquier cosa, lo primero que se me ocurre, pero he preferido eso decir, sí, es sordo. ¿Me explico? No, Marto se sigue riendo. Ustedes. Aprovechen, muchachos, estas naranjas de taller de corte y corrección y si quieren venir a trabajar con nosotros acá en el taller, saben toda la data, ¿eh? vengan, vengan que van a ser bien, pero muy bien atendidos. Estamos trabajando, ¿cuántos estás conmigo, Marto? un par de... 2014, de enero de 2014. Ahí está, cuatro años ya es una carrera corta. ¿eh? Y, y no bien, no bien, Marto termina su libro de cuentos o, la, o sus novelas ahí va a publicar y va a tener mucha, pero mucha, mucha resonancia, eso estoy seguro. Bueno, la hacemos con Tuti, amigos, hasta pronto.